y ya estamos nuevamente en Sa Radio porque hay una entrevista de lujo José contame a quién vamos a entrevistar a Lourdes Agdala mi señorita y la señorita de los chicos pero no pueden hablar Ajá. eso es lo que me pone feliz bueno pa... ¿Cómo es eso? <ríe> mala para que no hablen bueno, bueno pero sí los a voy ver, a dejar tenemos, hablar tenemos a la entrevistada José pero no lo pero no lo pero lo voy a dejar de hablar muy bien. Tenemos entonces a Lourdes en línea. Salúdala. Hola, Lourdes. Hola. Hola. Hola. Hola, José. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Vos? Muy bien. Bueno, acá estamos con Lourdes, que le damos la bienvenida en radio. Lourdes, ¿estás preparada para un ping-pong de preguntas de los chicos? Dale. <ríe> ¿Te animás? Sí, me animo, Mira que subís animo. en Facebook, en Insta y en YouTube, ¿eh? En todos lados te van a ver. En YouTube Kids. <ríe> bueno, a ver, la primera pregunta para la señora. A ver, eh, Gonza, ¿qué, Ay, le, qué? ¿qué le podemos preguntar? ¿Cuántos años tenés? Hola, Gonza Y tengo 47 años 47. Ay, un poquito viejita ¿Por qué? Igual ¡Epa! Igual que, que Miss Gaby La de inglés ¡No! bueno, Mi Gaby tiene 47 sí. años Igual, igual Bueno, sí. vamos a la segunda pregunta A ver, Benja. Benja ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, Benja ¿Qué le preguntamos a la señora? ¿Qué estás haciendo, profe? ¿Y ahora estaba preparándome para ir a dar clases de hockey. Como para, para mí y para otras más. Muy bien. Porque yo hockey y después de acá. Muy bien, a ver, José, otra pregunta para la señor. Agárrate, Lourdes, eh. Bueno. Lourdes, decime de jugadores de hockey? Ahora en este momento me toca estar en el arco. Soy la arquera del equipo de la Intermedia de Hockey. ¿Y qué número sos? El número que tengo en la espalda es el 1, que es oh. el de las arqueras. ¡Vamos! ¿Y qué número eras? ¿Y atajás bien, Lourdes? Y a veces me salen las cosas bien y a veces no tanto. Ah, bueno. Y antes tenía... El número 17 en la espalda. Vamos, bueno, al menos 17 no... No 240. ¿Y cuántos, Juan? Eh... Y Lourdes, ¿nunca tuviste la 10? No, nunca jugué con el número 10. Ah, eh... Bueno, eh, sos la arquera y, ata y atajás bien seguro porque... Porque eh, al lado mío está Benja y yo voy a fútbol con él, ¿no? Entonces, y los dos eh, atajamos muy bien. O oh, no, Benja, atacamos muy bien. Sí, atacamos muy bien. Pero sí, buena suerte ahí. ¿Y les gusta ser arquero? Sí. A mí también, profe. Y a mí también. A mí me divierte mucho. ¿Qué otra pregunta tenemos para la profe? Benja, a ver, ¿con qué la podemos sorprender? ¿Qué es lo mejor que le pasó en la semana? Lo que yo te pregunto a vos. Pregúntale. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la semana, pro? ¿Lo mejor que me pasó en esta semana? Sí. Uh, me pasaron varias cosas lindas. Una, Lourdes, la... tampoco muchas. No, bueno, pero el sábado, por suerte, pudimos ganar con el partido. ¡Vamos! ¡Bien, Lourdes! ¡Bien, Lourdes! ¿Y cuánto ganaron? Dos a uno. ¡Vamos, ¡Vamos! Lourdes! Encima sabía, sabía que ibas a ganar dos a uno. Sabía. <risa> te tenían fe, Lourdes. Me, te <risa> Me tenían te fe, hay tenía hay fe Lourdes. Lourdes, te tenía que fe. ¿Cómo nos va a ir mañana? Ah, Mañana es Juego de Nuevo, ¿cómo dicen que nos va a ir? 3 eh, a 2 Anótalo No, 3 a 0 eh, Porque, aunque no lo creas Lourdes, intenta decirle a mi mamá Intenta, porfa, convencerla a que me... Así puedo ir al, al torneo Uy. esta semana. Porfa, Lourdes. Se tornó caliente bueno. el tema. <risa> se, no, se, no. Calentó. se calentó, José. Pero, si no es hoy, será el otro sábado, José. Pero que el otro José, también está hay. Oh, wow, sí. Te bien. estás escuchando, mamá. ¿eh? está. Ya lo sé. Ahí está firme. Encima bueno, ¿quién lo sabe? A ver, una palabra linda. Vamos a agasajar como para despedir a la profe. ¿Qué es lo más lindo chupimela, que chupimela, piensa? Chupimela, chupimela, bueno, chupimela. a ver, eh, José, a ver, que vos la trajiste. Dame. Lo más lindo que tiene la profe, a ver. una halago. Que es muy buena, juega muy bien a todo. Cuando le pedimos algo es muy buena, la verdad con mi profe. Fue la mejor de todas las profes para mí. ¡Guau! Wow, Te quiero mucho, Lourdes. Gracias, José. yo también. <risa> A ver, Gonza. Eh, bueno, Lourdes, buena, buena suerte en hockey. Espero que, que ganes, que tengas buena suerte. No, nos vemos. Beso enorme. Chao. Algo lindo para la profe. Sí. Y... Y que bien. la pase bien en tu fin de semana, chao. ¿Pero qué es lo más lindo de la profe? A ver, una palabra. Lo más lindo de, de vos, Lourdes, es eh, que nos gusta nos gusta cómo sos en Pileta. Sí, eso <risa> es muy verdad. Sos re buena. Eso. <risa> seguimos, seguimos bueno, con. Gracias, Gonza. De nada, chao. Seguimos, cerramos entonces con Benja, algo lindo de la profe para vos, Benja. De ella siempre nos deja hacer lo que queramos. Eso es verdad. Muy permisiva. Sí, a veces, sí. a veces. Ah, a veces, o siempre. Casi no. siempre. Ajá. Yo digo a veces. Bueno. <risa> bueno, Lourdes, muchísimas gracias, gracias por, por estar y por... La verdad, tu predisposición para participar con los chicos. No, gracias, un placer enorme. Y bueno, Ay, un, placer, un placer, obvio, que comparto con en ellos en el agua. Bueno. Dice que soy muchas gracias. Sí, eso es. Pero eso es el otro. Chau, chau. Bueno, seguimos en ya radio. Ustedes... ¿La ahí no, la, la, en la intimidad... Dice, Dice que es que su debilidad. debilidad. Ustedes piensan debilidad. que, que debilidad. yo yo tenía preparada debilidad. la de Cupido. Debilidad. ¿Y ahora qué hago? Debilidad. Ahí voy, ahí voy con Cupido. En la próxima le pongo debilidad. la otra. Intimidad. Pero yo ahora te pongo un la otra. Que la casa callejero. Ya venimos, sí, estás no, en la tarde va, de la radio.